Um... Oh. Por tu diferente, no es la excepción. No te cabes, no te cabes. No te cabe. El que duerme con una y despierta. Que levante la mano. Estará entregando Sofía Mulletón, ¿cierto? Por favor, Sofía, nos colabora poniéndose de pie. Ella estará entregando Sofía Mulletón. A dar pues el resultado de lo que se ha recogido y la ganadora que en cierta palabra está mal expresado porque bien sabemos que son niñas todas ganadoras todas triunfadoras con grandes proyectos sueños y anhelos la participación de cada una de ellas es muy importante para nuestra comunidad para nuestra parroquia y es por tal razón que el resultado de diferencias es el siguiente Encontramos por una parte 2.094.300 pesos y por otro encontramos 2.609.300 pesos. Entonces, démonos un fuerte aplauso a todos nosotros porque yo sé que cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena, ha colaborado, ha contribuido. La Virreina, ¿cierto? Bueno, entonces corresponde para la niña Marlin Salazar del barrio Parcela Sur. Fuerte aplauso para ella. Eso. El padre de ella va a colocarle la corona a la niña Marlin. El fuerte aplauso para Marlene en esta noche. 2022 Lorena Sosa, el fuerte aplauso. La reina de nuestro año anterior, entonces, se dará la banda y la corona. Agradecemos también a Adriana Sepúlveda que nos ha otorgado las coronas para nuestras reinas. ¡El fuerte aplauso para ellas en esta noche! Es el total recogido por nuestras reinas. Vamos a bendecirlas en esta noche. Dígnate Dios Todopoderoso, bendecir y santificar la vida de nuestras reinas que representan el respeto, el amor, la sencillez, la humildad, los valores de las niñas de nuestro corregimiento de la sierra. Te pedimos a ti, Santa María Reina, que las acompañes en el caminar de sus vidas, que cada día ellas imiten sus virtudes, sus cualidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso.